Nos invisibilizan, nos maltratan, nos critican Ponéis todas las trabas como si ya no tuviéramos presos Por un sistema que dificulta, por un sistema que nos oculta Vuestra empatía está diminuta Será que esa rabia pertenece hecho a usted? Hoy en base a un pasado varios valores te han hecho crecer Cuántas historias sean reales que han formado tu saber, dónde está en bucle y esta cadena tienes que romper. Eh, eh. Bienvenida la... porque no? Porque cambias la cárcel, digo de dónde soy. Porque una cosa tan simple es, es tan difícil de comprender. Y al final tú te vas al mismo lugar que yo voy. No caigues la trampa de que las cosas siempre han sido así. Lo tradicional y lo casual y lo que está bien y lo que está mal. Usando excusas de un pasado que ya no te sirve más. A través de pantallas, mandar por tu alma, bienvenida a la matriz. Vaya mundo infeliz Bienvenido a la matriz Acuérdate que la mejor manera de controlar a alguien Solamente es hacer el otro creer que tiene el control Acuérdate de que tu valía tal vez es medida por la piel Y cuidar de tu alma jamás La ciencia no lo comprobó Bienvenido a la Tan bonito. Cierra los ojos, cierra la mente, cierra la boca. Eres mi muñeco favorito. Cierra los ojos, cierra la mente, cierra la boca. Eres mi muñeco favorito. Mis palabras que vivas, quiero que saltas de utopía, Donde todo es mentira, los valores reales han perdido valía, el mundo se acaba. Apague esa tele y vete a un poco de poesía.